Esa cara de mala Cuando salgo a la calle Te queda despierta Toda la madrugada Pensando en mis cosas Y yo no estoy en nada Y si no te contesto Te pone bien brava Ya yo no sé qué te pasa Tú quieres tenerme Todo ti en la casa Cada vez que yo llego Te pones bien rara Me miras extraño Y a mí no me gusta esa cara Cambia mi cigarita que tú de brava no te ves tan bonita Uh. Cámbiame esa cara que parte el alma te pone bravito y yo pierdo la cama Tú sabes muy bien que este hombre te ama Y que para mí eres la primera dama A mí no me gusta tu cara de mala Si llego con flores tú me tiras balas Si llego contento me corta la sala 50 mensajes y 70 llamadas Yo solo tengo para ti Mando no con nadie por ahí Solo contigo soy feliz Carita, que tú de brava no te ves tan bonita. Me voy pa' la calle, pero vi ahorita. Ay, cámbiame esa carita. Ay, cámbiame, cámbiame. Ay, cámbiame esa carita. Que tú de brava no te ves tan bonita. Me voy pa' la calle, pero vi ahorita. Ay, cámbiame esa carita. con excelencia, puro sentimiento, de parte del Micha, Chacal, Mauro, tú tienes el mundo bailando. Ay, mami, pa' que te enamores. Cámbiame esa carita. Te lo pido, hablo por mí, que solo vivo para ti, tú eres la mujer de mi vida. Cámbiame esa carita. Antes tú no eras así, vivíamos tan feliz, no sé cómo se te olvida. Cámbiame